Hola a todos, mi nombre es Irina Julio, soy estudiante de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En este video tutorial les voy a explicar cómo pueden, apl cómo pueden aplicar los diferentes planos en un storyboard en el programa Cell. Saber aplicar todos estos planos se convierte en algo muy importante porque ustedes van a tener un mejor orden en su storyboard. Además, saber estos planos Pueden aplicarlo en su vida cotidiana, por ejemplo, cuando vayan a tomar unas fotos, ya ustedes van a saber qué tipos de planos existen y cómo los pueden emplear. En nuestra primera fotografía vemos un paisaje con unos sujetos. Este plano corresponde a un plano general, porque muestra un escenario amplio en el cual se incorpora a la persona, introduce al espectador en una situación y nos ofrece una vista general y, le, y nos informa acerca del lugar y de las condiciones en que se está desarrollando una acción, por eso esto corresponde a un plano general, en nuestra siguiente fotografía vemos a una mujer que solo la muestran de la cintura para arriba, esto corresponde a un plano medio porque presenta la figura humana cortada por la cintura en este plano se quiere enfatizar la acción que está realizando el sujeto en la acción determinada. Por eso corresponde a un plano medio. En la siguiente fotografía vemos a una niña donde se detalla su nariz, sus ojos, su boca. Esto corresponde a un primer plano porque se muestra el rostro del actor con unas características específicas entonces tiene la facultad de introducir a los espectadores en una psicología del personaje por ejemplo la expresión que este está teniendo en este momento entonces el encuadre que tiene la cámara eh, cubre toda la, toda la pantalla de la cámara entonces se detallan ciertas cosas muy importantes que se quieren mostrar como son los ojos la boca la nariz entonces por eso esto corresponde a un primer plano en esta imagen se detalla algo específico de la persona, entonces correspondería a un primerísimo primer plano, donde muestra una parte de la figura humana desde muy cerca, puede ser una mano, un ojo, una boca, entonces cuando ustedes tengan una imagen con estas características corresponde a un primerísimo primer plano. la siguiente imagen vemos unas manos que están escribiendo en una carta, esto corresponde a un plano incierto porque es un plano que se intercala en medio de otros dos planos para destacar un detalle específico un buen ejemplo puede ser este que tenemos aquí o de pronto puede ser unas manos que se encuentran eh, disparando un arma entonces como se quiere dar un significado importante entonces se detalla esto específicamente entonces cuando ustedes vean este tipo de imágenes donde se detalla o se quiere enfatizar en una acción en específico es un plano incierto en nuestra siguiente imagen vemos a un hombre de espaldas y una mujer de frente este plano corresponde a un plano sobre el hombro porque es cuando se toma a dos personas en un diálogo una persona se encuentra de espalda y se toma desde la nuca y la otra de frente que abarca dos tercios de la pantalla. así es que cuando ustedes vean este tipo de imágenes donde se puede ver un primer plano de la, de la imagen, pero una persona se encuentra de espaldas y otra de frente y esto significa o demuestra un diálogo, corresponde a un plano sobre el hombro y por último vemos esta imagen donde la cámara parece ser la vista de otra persona, entonces esto corresponde a un plano subjetivo, cuando la cámara sustituye la mirada de un personaje, esto quiere decir que la pantalla se convierte en los ojos del personaje. Saber todos estos planos nos permite dar orden a nuestro storyboard, así es que espero que haya sido de su agrado este video tutorial. nos vemos en una próxima ocasión y espero que apliquen todo esto que hemos aprendido en el día de hoy, muchas gracias.